a mi mente visiones y drogas, a veces busco salir, intenciones frecuentes saber que es real, estado decaente de mente, te ahogas mía, malas decisiones, lleno de maldad, directo al final, narcótico, efecto perfecto, no el infierno y miedo no me da, invierno por dentro, cerebro, efectos de exóticos no, distingo que existe, Vía se va, va, soy una ceniza, se extingue, el olvido quemará, tra, algo confundido, me tiro al río, me ahogará, al frío de te sanara mis llagas, horror entre llamas. Decías, me amas y hoy dónde estás? ¿Dónde es un fantasma? Escribe cartas, ciertas veces te fui a buscar. Caminé entre la niebla, niebla y tú os imaginé, sí. sí. ti me mirabas, no había nada cuando me giré, no. Ah. Te busqué en los rincones, sí. Vi tu sombra pasar, sí. sí. Viejas ilusiones que hoy no puedo olvidar. extraño, sí, y veo tu mirada, shit, tu voz en la radio, tu recuerdo en la tumba, nos hicimos daño y recuerdos en mente retumban, extraño cosas sencillas, no extraño el dinero ni la burguesía, extraño son cosas íntimas del hogar, colores, perfumes, extraño el ver tu cuerpo desnudo a través del espejo empañado por el vapor de la mezclados con el olor de la pasta de dientes y el perfume del jazmín y la aurora darán paso a la mañana para acrecentar más el brillo eterno que hay en tus ojos Fue que mata los recuerdos y me sentí tan culpable Ay. dejemos que el tiempo hable recuerdo y soy miserable te vi por ahí tantas veces, ilusión, depresión días, meses, Ay. parecía la misma de siempre, Ay. memorias dormían en tu vientre, Shit. ahora la ciudad es fantasma Que ya esté por día me ollo en el alma Yo solo quise pa' si perdí la calma Relasa el saladero y todo el karma La vida se acaba y nadie se salva Eres, Eres un fantasma. fantasma, escribe cartas Ciertas veces te fui a buscar Te veo en mi cama y pierdo la calma Quiero un nuevo karma para mi alma sanar Marcados de piel y mente Ahora todo es diferente oh. también en la radio me sientes sí, me. Unidos tuvimos suerte Shit. Ahora lo olvido es la muerte Conocerte un deleite ardiente lo relucientes tus dientes Anhelo el día por ever Tu presencia y tu ausencia, tu ira por la mentira y tu lucha por la verdad Hacerte la muerte en los rincones, el ver las huellas de tus pies mojados por los pasillos de la casa Tu risa, tu paz, tu fe y tu llanto, el olor a café, el ruido del mar, tu ruido, el olor de mujer pastillas de jabón guardadas entre la ropa extraño